¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los video tutoriales de Estructura de Datos. En esta entrega, el tema que voy a comentar es el de los enumerados, el tipo de dato enumerado. La mayoría de los lenguajes nos ofrecen alguna alternativa en relación con este tipo de dato. Básicamente voy a decir que es una herramienta que nos permite a nosotros los programadores manejar eh, conjuntos o colecciones de constantes una constante es un valor que no cambia mientras el programa se ejecuta en C o C++ lo hacemos de esta manera max vale 50 y a menos que yo edite el programa y lo vuelva a compilar ese valor no va a cambiar me permite a mí crear por ejemplo un arreglo de objetos alumno que va a tener 50 elementos cuando yo necesite que tenga más elementos, cambio la constante, vuelvo a compilar el programa y ya está. Y no tengo que andar buscando por todo el programa donde dice 50. También puedo tener eh, en la necesidad de declarar varias constantes, entonces en C o C lo haría de esta manera: voy definiendo cada una de esas constantes y el valor. El problema es que. Y de esta forma puedo tener un montón de constantes desparramadas por todo el código cuando muchas veces las constantes están relacionadas unas con otras porque se trata de una colección, de un conjunto de constantes y es allí cuando los enumerados nos facilitan la vida Acá tenemos la declaración del de enumerado color el tipo de dato color lo estamos definiendo cuyos valores van a ser blanco, negro, rojo, azul y amarillo el valor inicial de blanco es por defecto 0 así es en C y C++ también es en C Sharp y Java y los siguientes números que se asignan van a ser para el negro el 1, para el rojo el 2 porque en ese orden están cómo se utilizan? bien acá tenemos una primera versión de C necesitaba que se ponga la palabra reservada en un adelante de la declaración de la variable. Luego ya esto se alteró y directamente se usa el tipo de dato, como en la segunda declaración. Y actualmente, como podemos tener la misma constante en diferentes enumeraciones, es interesante, es útil poder calificar la declaración, como es el caso de color doble dos puntos blanco. En C# Sharp o en Java se pondría un punto. Cuando digo que los enumerados nos dan una facilidad a los humanos, me refiero al humano programador, al que escribe código, porque cuando declara un enumerado y utiliza un entorno de edición aceptable, el mismo entorno de edición no permite que pongamos valores de constantes que no están declaradas. Por ejemplo, allí tenemos un ejemplo para C++ y acá tenemos un ejemplo en Python. No solo nos da facilidades a los programadores, también nos brinda facilidades para los usuarios finales. Porque cuando una persona utiliza un producto de software, tiene la posibilidad de acceder a un combo, a un drop down list, en el cual aparecen una lista de opciones que son las que puede seleccionar. Resulta que esa lista de opciones coincide con las constantes que se tiene dentro del programa internamente. De esta manera no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de que un usuario final ingrese una, una constante, un valor que no esté permitido. En C Sharp, tenemos la posibilidad de declarar los enumerados como una subclase de eh, la clase enum, que viene en la librería estándar de este lenguaje de programación. Y nos ofrece varios métodos, vamos a heredar varios métodos, de los cuales nos interesan estos dos, getName y getNames. El primero de ellos nos permite acceder a el nombre al, al, a la constante en texto de un valor dado ahí tenemos el ejemplo vamos a acceder a el nombre de la constante cuyo valor es 3 que vendría a ser el en el caso de colors el yellow y en el caso de styles el Cordery esto nos permite a nosotros dado un valor enumerado acceder a su descripción en texto es útil porque cuando debemos mostrar en pantalla podemos mostrar el texto y no el código. Y esta, este otro método, el getNames en plural, nos devuelve, como dice acá, un arreglo de cadenas, o sea, el arreglo con los nombres de todas las contantes. De modo que lo podemos utilizar para llenar un combo, un drop-down list, como eh, hemos comentado. En Java tenemos también la clase enumerada que viene en la librería de lenguaje. Y de esta clase nos interesan también dos métodos, el ToString, que nos permite mostrar una expresión en cadena de un enumerado, y fíjense en que nos muestra el nombre de la constante y no el valor. Obviamente eso es para poder mostrar en pantalla, en un listado, donde sea que necesitemos, poder mostrar el texto que hemos dado a esa constante. Y el value of nos permite convertir, dado una cadena de texto, convertirlo a su constante, a su valor. Con lo cual nosotros nos independizamos de qué valor es el que tiene determinada cadena de texto. Un problema que nos brinda la librería estándar de, de Java es que no tenemos forma de acceder a un arreglo de constantes. Pero los programadores, los buenos programadores, ya nos han solucionado este problema allí tenemos una extensión al lenguaje que este, nos permite acceder justamente a un arreglo de cadenas de texto que va a contener los, las, los nombres, las constantes definidas para un enumerado en particular en Python también tenemos los enumerados solo que lo tenemos eh, desde hace poco, o sea, desde la versión 3.4 en adelante. Y básicamente utiliza la sintaxis de una clase. Si bien es un tipo de dato que está incorporado eh, adicional, hay que importar el módulo, pero utiliza la sintaxis de clase para eh, declarar el enumerado. Una cuestión acá es que en Python la costumbre es asignar los valores a partir de 1 y no de 0, como lo hacen los otros lenguajes. Y la otra característica es que acá sí hay que darle los valores. ¿Cómo se utilizan? Bueno, una vez que está declarado la clase, el tipo de dato enumerado, simplemente declaramos una variable... Y tiene la característica, Python los enumerados de Python tienen la característica de que son iterables, o sea, los podemos recorrer. Acá tenemos un ejemplo como creamos un arreglo, una lista en este caso, no un arreglo, una lista con los colores. Fíjense en que utilizamos la propiedad name de cada uno de los elementos del enumerado. De esta manera tenemos una lista o un pseudo arreglo que podemos utilizar en un combo list o en un drop down list y eh, la forma de accederlos en C++ la cosa es un poco más dura C++ nos permite declarar los enumerados y no hay forma de acceder, no hay una función, no hay un método, no hay nada que nos permita acceder a los nombres de modo que nuestra única alternativa es declarar un arreglo de strings y utilizar el enumerado como subíndice para eso debemos ser cuidadosos en que los subíndices comiencen en cero. En los foros de discusión de los programadores, los más avanzados, también vamos a encontrar eh, muy buen código que se puede reutilizar eh, en el caso de C, sobrecarga para los distintos operadores que nos van a facilitar la vida. Antes de finalizar, vamos a acceder al resumen de este tema vamos a decir vamos a confirmar que el tipo de dato enumerado es realmente útil eh, es una buena práctica de programación utilizar los enumerados los lenguajes de programación más modernos o los actualizados como java que permanentemente saca sus nuevas versiones nos ofrecen prácticamente la gloria y el cielo con sus métodos con sus alternativas debemos tener cuidado eh, los productos de software evolucionan y cuando llega la hora de agregar capacidades hay que ser precavidos con los enumerados, porque no se puede cambiar el orden en que ya se han utilizado, no es prudente hacerlo. Bueno, los veo en, la, en el próximo video tutorial. Chao.